Muy buenos días, mis queridos amigos. Qué gusto saludarlos. Estamos aquí nuevamente esta mañana en el programa Tu Encuentro con Dios, un programa que realizamos todos los sábados por la mañana gracias a la libertad que tenemos todavía para poder hacerlo. Este programa está saliendo en vivo a través del de Facebook Live y también lo tendremos en YouTube, en Boris Darmon Canal. Tú puedes ver este mensaje y compartirlo con otras personas allí. Y si quieres recibir un mensaje permanente de nuestras publicaciones, solamente inscríbete al programa de YouTube o al canal y tú recibirás los mensajes permanentemente de lo que publicamos allí. Para mí es un honor, un privilegio poder tener tu tiempo para que puedas escuchar la palabra de Dios esta mañana. Como todo lo que está pasando en nuestro entorno es relevante es sumamente importante para todos nosotros. Para mí también lo es y por esa razón yo quiero hablar un poco esta mañana acerca de la venida de Jesús y cómo nosotros podemos saber que está cerca. Eh, cuando Jesús estaba con sus discípulos eh, enseñándoles un poco o respondiendo a la pregunta que su discípulo le hizo, Señor, ¿qué sabremos o cómo sabremos?, que tu venida está cerca. ¿Cómo sabremos que las cosas van a suceder, como dices, y que tú estás muy cerca en tu venida? Entonces Jesús le responde y dice, eh, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced, que está cerca a las puertas. Este concepto de final, concepto de finalidad, eh, en el contexto de la parte final o el término de la historia de este mundo, relacionado con la venida del Hijo del Hombre, está dentro de la connotación misma de lo que nosotros conocemos, el fin del mundo, que lo llamamos mayormente así, el fin del mundo. La mayoría de las personas que ven acontecimientos importantes o acontecimientos que son notorios en el mundo de hoy comienzan a cuestionarse en cuánto tiempo más durará esta tierra como está. Algunos acontecimientos nos han ido mostrando que estamos viviendo en tiempos muy especiales. Si nosotros nos vamos a la palabra de Dios... En el capítulo 24 del libro de San Mateo, el versículo 29, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Hace no más de 10 días, eh, un meteorito llamó mucho la atención a las personas que viven en la zona de Rusia. Eh, no es, eh, creo que... Ninguna persona puede dejar de certificar que cada día hay más terremotos en diferentes lugares, temblores, la tierra está pasando por una situación muy especial en la que de algún modo nos muestra lo que Jesús decía que en el tiempo antes del fin tendríamos terremotos en todo lugar. Dice también, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y grande gloria. O sea, la relacion, el relacionamiento del tiempo en que vivimos y la venida de Jesús no es no sacado es de los cabellos. Es importante que podamos relacionar lo que está pasando en el mundo de hoy exactamente con la venida de Jesús, como un anuncio, de que este suceso va a acaecer en cualquier momento. Por eso les recomienda a los apóstoles, cuando lee, eh, cuando leemos ahora, podemos saber que estaba mencionando a los apóstoles eh, acerca de este hecho en el versículo 32, de la, de la higuera aprender Hay muchas personas que no quieren eh, reconocer que el mundo va hacia su final. Muchos, inclusive, se niegan a creer de que el mundo vaya a terminar. Sin embargo, algunos sucesos son sumamente importantes en nuestro entorno. Las pestes, hambres, que son el, el pan de cada día hasta el día de hoy. Dice aquí, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conocer que está cerca, a las puertas de cierto, os digo, que no pasará de esta generación hasta que todo esto acontezca. Cuando habla de generación, de, está hablando de esa generación de sucesos que está mostrando la palabra de Dios en el hecho de su venida. Asimismo dice, pero el día y la hora nadie sabe. Y él nos asegura de que sus palabras no son palabras eh, que van a pasar, que simplemente no van a, que lo que dice no va a acontecer. Él dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Luego viene algunos algunos sucesos o describe algunos hechos que nosotros podemos comprobar en el día de hoy. Dice, más como en los días de Noé, así será cuando el Hijo del Hombre venga. Porque en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y me abterra el versículo 39, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Es decir, no aprendieron de la higuera, que cuando sus ramas se secan y sus hojas comienzan a salir, es porque viene el verano. El gran problema respecto a la venida de Jesús no está tanto en los hechos mismos a, a asombrosos, peligrosos, que sucederán o que están sucediendo, sino sobre el hecho mismo de que muchas personas no se dan cuenta que estamos viviendo los tiempos finales de la historia de este mundo. El no darse cuenta siempre ha sido un problema de prevención o de realidad en la vida de los hombres. Si tú no te das cuenta que estás teniendo dolencias, esas dolencias pueden producir una enfermedad, tú no te proteges, simplemente no no desarrollas responsabilidad porque no tienes un nivel de conciencia respecto a, al hecho mismo que está pasando en tu cuerpo. Si tienes dolor y te llama la atención eso, es como una campanada que te está diciendo algo está pasando allí y tú no tomas control definitivamente, tú vas a terminar con una enfermedad terminal. Si hay algunos acontecimientos en la naturaleza que nos muestran que estamos viviendo momentos especiales y no nos damos cuenta... Definitivamente estamos viviendo una irrealidad que no queremos nosotros aceptar. Yo voy a comentar algunas cosas que sin duda, seguramente muchos de ustedes estarán en contra, pero es importante mencionarlo. En el libro de Apocalipsis capítulo 13, habla acerca de un poder que tomará el control en el mundo en los tiempos del fin, que enseñará doctrinas falsas, que enseñará doctrinas eh, mezcladas de verdad, para poder llegar a la comunidad y aprender a apresar la libertad o controlar la libertad de los seres vivos es sumamente importante analizar esa profecía seguramente en otro momento analizaremos de manera mucho más específica pero es importante mencionar que los sucesos del tiempo del fin están relacionados con la coerción con el control de la vida de los seres humanos Veía un informe el día de ayer y leí un artículo que, bueno, no es un artículo, es una investigación de aproximadamente 200 páginas acerca de las pandemias y cómo éstas han sido utilizadas por los estados para dos cosas importantes. Para endeudar a los países de parte de aquellos que hacen el negocio de supuesta prevención respecto a una pandemia y dos el control social que éste eh, promueve a través del sistema de eh, voluntades que supuestamente quieren, de alguna manera, proteger a las personas de aquella pandemia. Entonces, tenemos el área económica por un lado y tenemos el interés social por el otro lado. Por eso es importante en el capítulo 13 ver... Que este poder religioso, lo voy a leer para que ustedes puedan ver conmigo, capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Yo siempre he dicho que nosotros somos privilegiados porque podemos ver los sucesos de la profecía con nuestros propios ojos y no necesitamos siquiera que alguien nos cuente. En el capítulo 13 dice aquí, es importante... Primero habla de la primera bestia, utilizada la palabra bestia como un poder. Y luego en el versículo 11 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Este poder, en presencia de ella, toma el control y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Miren ustedes que estén en el contexto religioso, donde el segundo poder, manifestado en el capítulo 13 de Apocalipsis, llamado así como una bestia que sale del desierto, eh, ejerce poder, pero exige que se adore a la primera bestia. Tú me estarás preguntando, ¿y quiénes son? Con calma que eso viene más adelante. Me refiero en otro tema, porque sería bueno analizar la historia y hacer el recorrido completo de esta parte histórica de cómo nosotros llegamos a interpretar quién es la primera bestia y quién es la segunda bestia. Pero es importante para mí, más que identificarlo ahora, en este momento, es el hecho de que tú sepas en qué tiempo estamos viviendo. En este momento no, sea el, no no importa quién es el médico que me tiene controlado con mi salud en el hospital, sino cuál es el momento de mi salud, cuál es el momento en que me encuentro, si estoy a punto de morir o no. Eso es lo importante ahora. Entonces dice aquí, dice que esta bestia del capítulo 13, versículo 11, ejerce la autoridad en la primera y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera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 hay muchos mensajes respecto de quién es la bestia del Apocalipsis 13 que tuvo una herida mortal y que vivió después. Lo van a ver ustedes, están en Daniel también. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, algo parecido a ella, para que la imagen hablase y e hiciese matar a todo el que no la adorase. Obediencia, control, si tú no adoras a la primera bestia, si tú no aceptas su poder, que yo defiendo, dice la segunda bestia, vamos a mandar a matar a todo aquel que no hace eso. Y se le permitió, dice, infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y se matara a todo aquel que no lo adorase. Y hacía que todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Escuchen bien ahora. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino, que, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Todo el concepto religioso de adoración ahora es trasladado al campo social y económico de tal modo que nadie tiene libertad para poder actuar, para poder hacer todo lo que normalmente las personas podemos hacer. Mencionábamos estos días, mientras hacíamos un viaje al centro del país, algunas cosas referentes a estas. Por ejemplo, en estos días, tú si no tienes las vacunas que el Estado te pide, no puedes ingresar a un local, no puedes ingresar al mercado, no puedes ingresar a la iglesia, no puedes ingresar al estadio, no puedes ingresar al cine, no puedes ingresar a ningún lugar, al banco, no puedes ingresar. Ayer tuvimos una pareja aquí en casa que fueron al banco y no los dejaron entrar. No pudieron hacer sus, trans sus transacciones. Son personas adultas si no tienen las tres dosis, no pueden entrar al banco. Prohibición de hacer actividades económicas, sociales, dentro de la comunidad. Sobre pretexto de cuidar la salud, de cuidar la salud que no protege, porque no protege la famosa eh, eh, prevención que dice que debes tener con las vacunas, finalmente han sacado una segunda opción, no, si te protege de morir, pero no te protege del contagio. Bueno, un sinnúmero de cosas que no voy a criticar hoy, pero que dejan en el tapete un concepto importante, que no les interesa realmente nuestra salud, sino el control. Tal como dice la escritura, la escritura nunca ha fallado. A través de los años, la verdad siempre ha sido bien puesta en, en la realidad, o sea, ha sido ubicada en la realidad. La escritura nunca falló. No queramos decir una cosa que no es sabiendo que la Escritura nos está preveyendo o nos está mostrando lo que va a pasar en el camino del futuro. Tú podrías justificar, no, es un asunto de mi salud, es un asunto que alguien se está preocupando, no, más bien para que no haya personas muriendo, etcétera, etcétera. Una cantidad de excusas que podrían mostrar, que podrían ser muy razonables, pero quiero decirte que la Biblia nunca se equivocó, y lo que la Biblia dice que sucedió, sucedió, y está sucediendo ante nuestros ojos, y nosotros deberíamos darnos cuenta que la higuera su rama está secándose y que las hojas están saliendo y que el verano está llegando aprender de la higuera dice Jesús una cosa interesante que dice acá que todos no solamente los ricos o los pobres no solamente los grandes y los chicos sino también los esclavos y todos no pueden comprar ni vender. ¿Qué pasaría si tú tienes tu conexión de agua potable con la autoridad de la ciudad o con la persona o la institución que tú, a quien tú, o quien te da ese servicio? Y si tú quieres ir a pagar, ahora no puedes pagar porque no tienes las vacunas. ¿Qué pasa si ahora no solamente no es que no tienes las vacunas, si no tienes las vacunas no puedes recibir el servicio de agua potable. ¿Qué harías? Comienza la situación más tediosa, ¿verdad? Claro. Ya no pudimos ir al mercado para comprar nuestros productos. Las personas que no tienen vacunas no pueden entrar a ninguna de ellas, a los supermercados. Tienes que ir ahora al mercadito de la calle, volver a donde tú antes comprabas hace 20 años atrás, aquí en mi país, en Perú. Ayer escuché un anuncio de un primer ministro diciendo que no recibirán atención médica las personas que no tienen las tres vacunas. No recibirán. Control, control social. Te controlan dónde comprar, te controlan dónde atenderte en tu salud. Definitivamente ahora vamos a tener que volver a la realidad eh, imperante de la que nos, nuestros padres nunca debieron sacarnos, que es el campo. Vivir fuera de la ciudad. ¿Qué va a pasar cuando ya no puedas recibir el, la luz eléctrica, el internet? ¿Qué va a pasar cuando ya no puedes recibir los servicios para sobrevivir en la ciudad ¿qué tienes que hacer? ayer venía unos videos hasta tarde de la noche de una familia en Argentina que hicieron todo un sistema de autosostenibilidad viviendo en el campo me pareció realmente interesante me emociona ver cómo las personas pueden o podrían haber vivido siempre Dependiendo del campo, dependiendo de las cosas maravillosas que el campo te puede dar. ¿Cuál es la razón por la cual estoy hablando de esto? Yo no lo sabía, pero hay una tendencia en el mundo de salir de las ciudades e ir a vivir al campo. Me parece sumamente interesante, me parece no solamente viable con las condiciones que hay ahora y con las posibilidades que tenemos de poder ir a vivir al campo como una forma de protección de vivir en una vida un poco más simple un poco más sencilla le comentaba a una amiga el día de ayer que muchos de nosotros estamos muy felices de vivir encarcelados en nuestro, en nuestro hogar en nuestra casa en nuestras cuatro paredes de concreto y cuando estábamos visitando esta semana algunos lugares por allí, por la, por la selva, la verdad que nos quedamos impresionados, la tranquilidad, el sonido del río, eh, el canto de los pájaros. Nuestros niños ya no viven esa realidad ahora. Están inmersos en un mundo que controla sus voluntades, que controla sus formas de pensar, que los hace personas que realmente no tienen sentido de vivir porque no viven en contacto con la naturaleza, viven en contacto con un mundo totalmente irreal. Y aquí quiero hablar de otra cosa importante que viene más adelante. La irrealidad como un objetivo del que te controla es su mayor tesoro. Yo no sé si les ha pasado o se han puesto a analizar un poco que las redes sociales nos han hecho vivir irrealidades que finalmente hoy nos vemos casi encadenados a ellos. Así como esta, esta oportunidad que tengo de las redes sociales de poder llegar a ti, de poder llegar con este mensaje, del mismo modo este mismo instrumento ha sido utilizado para controlar las mentes de las personas. Hoy en día muchas personas se pasan horas y horas mirando bromas, no sé, tonterías, movimientos exagerados, muchos de ellos normales o eh, cosas jocosas en el TikTok por horas, perdiendo el, eh, el valor más precioso de, de la vida humana que es el tiempo. Ya pocos leemos, ya pocos investigamos, ya pocos nos eh, contactamos con la naturaleza. Muy pocos vivimos la realidad del contacto con aquello que Dios ha creado para nosotros, que es la naturaleza, que es nuestro eh, lugar donde el Señor había, había preparado para que nosotros pudiéramos vivir en paz. La naturaleza está lejos de la existencia del hombre. ¿Y qué con aquello que hoy acaba de aparecer? No hoy, específicamente hoy día, pero en estos días, el metaverso. Una tendencia de llevar la mente del hombre hacia la irrealidad. Una manera de controlar la mente del hombre y sus deseos para satisfacerle con los, las tendencias que... Los grandes poderes económicos descubren en la voluntad humana para poder controlarla y convertirla a este grupo de personas en el objetivo de sus negocios. Si tú eres una persona que mentalmente eres capaz de tender hacia una o desear alguna cosa, ahí estarán aquellos que te ofrecen lo que tú deseas para poder conseguirlo. La mente humana entrará en una irrealidad. El metaverso es eso: controlar a través de las cosas irreales la vida del hombre. Me decía un joven de 20 años que ya no necesitas viajar, porque tú con, una, con, un, con un lente sobre tu cabeza puedes tú gustar, vivir las experiencias en tu casa como si estarías viajando, como. En un parque, estarías en una playa o estarías en un yate. Puedes vivir la irrealidad a través del sistema tecnológico. El metaverso va a controlar la vida de los hombres. Los va a llevar a un mundo irreal. El control de Satanás a la vida y a la mente del hombre siempre ha sido su objetivo. Desde cuando Dios creó al hombre, Él dijo, y les hizo creer la irrealidad de que ellos si comían del fruto no iban a morir. Y eso es lo que pasó con Adán y con Eva. Ese mundo irreal que ellos, que él le prometió, es el mundo que nos controla hoy y controla nuestras voluntades de tal modo que nosotros mismos estamos destinados a morir gracias a la elección equivocada de nuestros padres cuando se les dijo seréis como Dios. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, controlando tu entorno, y finalmente terminaron siendo controlados ellos por la voluntad de Satanás. Hoy en día vivimos esa realidad, la realidad en la que el hombre hace caso a sus deseos, y no necesariamente a la voluntad de Dios. ¿Cuándo nosotros nos damos cuenta de que eso está pasando? ¿Cuándo? cuando escrutinamos la palabra de Dios, cuando relacionamos el mensaje de Dios con la realidad, con lo que está pasando en nuestro entorno. La ciencia aumentará, dice la palabra de Dios. Estamos viendo nosotros cómo la ciencia aumentó y cómo el hombre está utilizando la ciencia para destruir su propio planeta, para controlar la mente del hombre a través de la tecnología, para poder transformar al hombre en una máquina al servicio de los objetivos del poder, del que tiene el poder. Aquí la Biblia dice que el poder controlará a los seres humanos y hará que grandes y chicos, ricos y pobres, no puedan comprar ni vender si no tienen la marca. El sistema de control puede venir de cualquier manera, puede ser con el pretexto de la salud Puede ser con el pretexto de proteger a otras personas. No es raro escuchar en una iglesia ahora decir, no, no pueden entrar los no vacunados porque los vacunados necesitan ser protegidos. ¿Protegidos de qué? Si los vacunados ya están vacunados y supuestamente están protegidos, ¿qué miedo hay? No, el objetivo no es la salud. El objetivo es controlar tu voluntad. Y hará que grandes y chicos no puedan comprar ni vender. Estos hechos son evidentes, están ante nuestros ojos. Entonces es menester tomar control de aquello que creemos y no creemos, de aquello que vemos y que por la costumbre de la tradición del pasado, siempre hemos dicho, eso no va a pasar, eso no va a suceder. Políticamente algunos países votaron por un personaje y dijeron, eso no va a pasar, y pasó. Y ahora viven en la tristeza de la esclavitud, de la escasez, porque el poder los controla. No hay libertad, no hay concesión a la voluntad humana. Esta está controlada porque la, el ser humano depende en la ciudad de todos aquellos servicios que el Estado o los poderes se lo dan. Entonces, como necesita de él para sobrevivir, vive bajo el control del sistema. Es como cuando tú trabajas para alguien y tienes que ir al trabajo todos los días a las 8 de la mañana y salir a las 5 de la tarde, y el día que no vas, tú no puedes continuar en el trabajo, te echan del trabajo. Y tú dirás, claro, pues es responsabilidad de uno ir al trabajo. Pero uno puede producir ahora, ya se ha demostrado a través de la de todo este encierro que hemos tenido que desde la casa podemos producir lo mismo que produciríamos en la oficina a menos que tengamos un contacto directo con aquello que se realiza in situ ¿no? que se hace empíricamente necesitamos la presencia de la persona que está cavando haciendo un hoyo qué sé yo trabajando en la en lo que en lo que tiene que hacer dentro del de, servicio que el empleador le pide pero aún así nosotros tenemos que aprender un principio cuando la higuera se secan sus ramas y comienzan a salir sus hojas, aprended. Él está a las puertas. Si nos pusiéramos a leer la Biblia y entendiéramos en la realidad cómo está sucediendo lo que la Biblia ha predicho, creo que muchos de nosotros sabríamos que la higuera sus ramas se están secando y que está viniendo el verano. En el mismo libro de Mateo, capítulo 24, que estábamos leyendo al comienzo, dentro de las señales que mencionamos al comienzo fueron las, las pestes, en la, los hambres y todo lo demás. Pero una cosa interesante que dice la Escritura es, como en los días de Noé, un hecho moral que nosotros vemos que sucede hoy, de manera indiscriminada. El tema de la famosa identidad, que hoy se utiliza como una excusa para el libertinaje. La comida indiscriminada, el ocio. Dice que el pecado de Sodoma y Gomorra era la abundancia de pan y la ociosidad. Este hecho es el que sucede hoy en día. Y muchos no entienden que vivimos tiempos finales de la historia. Y dice, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces el versículo siguiente, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres están moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues.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 y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo, bienaventurado aquel siervo al cual su Señor cuando venga le halle cumpliendo su labor. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor, tarde en venir, y comenzar a golpear a los conciervos y aún a comer y a, beber, a los, y, y beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel día, de aquel siervo en aquel día, que éste no espera a la hora que éste no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Más de uno de nosotros, con la inteligencia más simple que podamos tener, nos podemos dar cuenta del tiempo en que vivimos. No necesitas saber todas las profecías, las fechas, y ubicarte en el tiempo, en la historia. Que si bien es cierto, hay muchos que ya han predicado sobre eso. Yo no voy a repetir eso. Lo que sí me gustaría es que tú te puedas ubicar en el tiempo en que vivimos. Cuando yo era niño, mi mamá Teresa me decía, Jesús viene pronto, hijo. Han pasado 60 años y podría yo decir que mi mamá no estaba diciéndome la verdad, pero yo puedo comprobar. Recuerdo que cuando tenía más o menos 12 años, ella me había comprado unos libros para leer y leí esos libros muchas veces porque ella me obligaba a hacerlo, para que conociera el tiempo que vivía. Hizo todo lo posible para que yo me enterara de lo que estaba pasando en este mundo. Durante más de 40 años, he estado predicando esta verdad, y no voy a desmayar. Voy a seguir predicando, porque aparentemente el Señor tarda su venida. Pero ahora estamos más cerca de nuestra salvación, que cuando creímos, dice el apóstol, cumpliéndose esa palabra, hoy nosotros podemos ver con nuestros propios ojos que la venida del Señor Jesús está cerca. Más de uno de nosotros dirá, ¿cómo me preparo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Antes de terminar, quiero sugerirte que el conocimiento de la Palabra de Dios, aumentará en este tiempo. Dice que este Evangelio del Reino será predicado como una señal del tiempo del fin. Yo te invito a buscar un poco más en la Palabra de Dios los mensajes referentes al tiempo en que vivimos. Más de uno de nosotros se ha olvidado de leer la Palabra de Dios. Pero ella, a través de los años y los siglos, nos ha mostrado que vivimos momentos especiales en la historia. Y que si nosotros no nos damos cuenta, no nos vamos a preparar. Pero si tú me preguntas cómo, cómo te vas a preparar, en primer lugar, yo te ruego que escudriñes la palabra de Dios. Y cuando tengas alguna pregunta, escríbeme. Y alguna cosa podría ayudarte a comprender si necesitas conocer más de la palabra de Dios. Te invito esta mañana a que volvamos a la Biblia, volvamos a este libro maravilloso que cambia la mente, que cambia el corazón. Los turistas caminaban en el África, guiados por un lugareño a lugares turísticos, este lugareño llevaba en su debajo de su brazo un libro negro como este. Y al ver que él era la santa palabra de Dios, uno de los turistas le dijo, ¿tú crees lo que dice ese libro? Y él dijo, bueno, claro que creo. ¿Tú sabes que ese libro es un libro que no sirve? Y comenzó a argumentar con él acerca del libro, la santa palabra de Dios, que llevaba este lugareño el lugareño le dijo, mira, yo la verdad no sé si este libro sirva o no sirva. Lo único que sé yo es que este libro me cambió, me transformó. Yo antes era un caníbal, comía a las personas. Si no fuera por este libro, tú estarías en la olla de mi tribu y te estaríamos comiendo. Pero este libro me hizo entender el amor de Dios y ahora yo soy tu guía y no tu asesino. Tú no eres mi alimento, sino una persona a quien puedo tratar amablemente. Muchas personas muchas veces quieren que el libro de la palabra de Dios haga cosas por ellos, o que demuestre si es verdad o si Dios existe o no existe. La Biblia no es una teonimia, no es un libro de estudio acerca de Dios. La Biblia es un libro que habla acerca del futuro maravilloso del hombre, gracias a la obra de Jesucristo. Yo te invito esta mañana a escudriñar la palabra de Dios. También te ofrezco un libro que se llama El Gran Conflicto. Si tú quieres leer ese libro, escríbeme, déjame un mensaje en el inbox y te haré llegar, ya sea virtualmente o de manera física, el libro El Gran Conflicto. Y espero ayudarte en lo que sea necesario para que tú y yo nos preparemos para aquel día grandioso cuando venga nuestro Salvador. Algunos estamos nerviosos o algunos con miedo, porque no sabemos si estamos preparados o no. Pero no te preocupes, pon tu vida en las manos de nuestro Salvador. Pon tus ojos y camina mirando al invisible. Y como Moisés un día heredaremos la patria celestial. Te animo a que esta mañana puedas volver a la palabra de Dios. Si tienes alguna necesidad de ayuda, escríbenos para que podamos ayudarte a comprender mejor el mensaje de la salvación. Mirad que nadie os engañe. La palabra de Dios es pura, plena, santa. Y Dios ha prometido su espíritu para que tú no te confundas, puedas conocer la palabra de Dios. Quizás yo no pueda llegar a tu hogar, quizás una persona no pueda llegar a ayudarte a comprender, pero el espíritu de Dios que ha prometido el Señor te dice que te convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Y tú podrás comprender que el camino de vida es Jesús, nuestro Salvador. Que el Señor te bendiga esta mañana. Esperamos que este mensaje te haya ayudado a acercarte un poquito más a Dios y a su palabra. Y juntos prepararnos para aquel día. Yo quiero orar por ti esta mañana. Vamos a orar. Yo les pido a ustedes que oremos por Jorge Zorrilla, un amigo que está muy delicado de salud. Por Belma Lazo. La tía de mi esposa, que está muy delicada también de salud, te ruego que tú nos acompañes en tus oraciones para que Dios les dé mucha fe y confianza en su promesa. Pronto Él viene. Todo aquel que creyó en Jesús y murió, resucitará cuando Él venga. Oremos. Madísimo Padre que estás en los cielos, agradecidos estamos, Señor, por tu palabra porque en ella podemos ver que la higuera de la parábola nos muestra que tu venida está cerca. Sabemos que tu palabra nunca falló, que siempre lo que dijo es la verdad, y queremos nosotros conocer la verdad para vivir preparándonos para aquel día cuando tú vengas en las nubes de los cielos y nos lleves a morar contigo para siempre. Señor Jesús, Tú que has caminado en esta tierra y te has dado cuenta de los sufrimientos que tenemos en esta tierra, te rogamos que tú puedas ayudar a los que están necesitados de su salud, a los que estamos de alguna manera desanimados, danos fuerzas, porque tú eres nuestro Dios y sustentador. Bendícenos, Señor, para que podamos comprender tu palabra y darnos cuenta que tu venida está cerca. Acrecienta nuestra fe, pero sobre todo afírmala en tus promesas. Te lo pido, como hijo tuyo, necesitado de ti, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Yo deseo esta mañana que el Señor te bendiga y que este mensaje te haya ayudado. Comparte con tus amigos. ¿Quién sabe por allí hay alguien preguntándose qué está pasando en el mundo? Y este mensaje puede ayudarlo a comprender que estamos en el tiempo del fin. Este es tu programa de todos los sábados, tu encuentro con Dios, con Boris Darmo, un servidor. Nos vemos el próximo sábado. Chao, chao.